Inventador. Sí, yo me he inventado nombres de colores que percibo, pero que son invisibles. El hecho de escuchar colores ha cambiado todo, porque el color está por todas partes. Entonces puedo escuchar una cara, puedo escuchar uh, música en un supermercado, porque hay muchos colores. Um, no solo el